ayudarle, para protegerlo y para servir. O sea, una nueva policía al servicio de la comunidad. La mirada que han hecho hacia la seguridad, principalmente del municipio de Los Alcanes, se verdad que eso lo agradecemos, para, por eso pedimos un fuerte aplauso. Por darnos a los comunitarios participación activa en las conversaciones de la paz. Y la tranquilidad, por impulsar a la Policía Nacional en el camino del respeto, modernidad, profesionalidad y eficiencia. Muchísimas gracias por este reconocimiento a todos ustedes de que Dios se me lo mendiga siempre. gracias. Que la policía de verdad es y estamos seguros. Y sí, automáticamente la semana y hablamos de una camioneta, y allá tenemos una camioneta en la valla, por lo cual, en ese momento, es un de los hombres. Es el momento de esa parte, general.